Vamos a ver un video sobre mi reacción y cómo son los preparativos que hago para el BTS Map of the Soul ON O N dos puntos E O ON I ON ON I Bueno, no sé, perdónenme, la verdad eh, no sé cómo se pronuncia eh, He estado súper súper descolgado de todo lo que es como el mundo de BTS Debo ser súper honesto porque He estado trabajando, he estado súper súper súper súper súper ocupado, entonces como que realmente este va a ser como mi día donde yo dije ya basta, vuelve a la realidad, a esta realidad, entonces fue como ya eh, he estado súper súper ocupado, así que también les pido disculpas por aquello El día de hoy seguramente va a ser un día lleno de emociones, igual que para el BanBanCon Ahora voy a ir al supermercado porque invité a la Cami a tomar tecito, a tomar como té, merienda, etcétera, etcétera, porque eh, después vamos a ir a andar en bicicleta, entonces quiero ir a mostrarles como todos los preparativos que voy a hacer. Y también quiero que vean un poco de mis reacciones viendo el concierto. Eh, el concierto en sí es online. La entrada se podían adquirir a través de la plataforma Weverse Shop. Este concierto online costó 50 dólares un día y 50 dólares otro día. Precio que también creo que es un poco mucho, debo ser honesto. Pero, obviamente, como se trata de BTS y yo sé que ellos van a hacer algo muy muy genial Vale la pena pagarlo, por supuesto que sí Pero yo sé muy bien, y así también lo he leído por ahí, que The people will find a way Jamás pensé que esta frase iba a tener la importancia que va a tener Ustedes van a encontrar la manera de verlo, yo lo sé, aunque no lo puedan ver A través de la plataforma, yo sé, siempre encuentran la manera de verlo Estuve hablando con una amiga el otro día y me contaba todo lo que hacen en un encuentro Pero realmente genial, onda, páginas rusas, china, etcétera etcétera Así que denlo todo porque lo más importante es estar apoyando a los chicos en este momento Estar viéndolo en tu casa Y si no lo puedes ver ahora en vivo, también lo puedes ver quizá desfasado un día o, o dos Pero el tema es tener la experiencia de poder verlo, ver en lo que están Ha sido harto tiempo Vamos y, y de ahí vemos el concierto, ¿ya? Let's go bueno, me estresé caleta en el supermercado tuve que pasar dos veces al supermercado, dos veces al daiso y una vez a la verdurería porque como que se me olvidaban cosas porque siento que además me queda poco tiempo porque ya van a ser las 6 y se supone que a las 6 hay que estar como atento porque a las 7 comienza en el fondo así que a mí me da lo mismo llegar a las 6 en realidad pero quiero que cuando el par de concierto esté ahí el tema es que voy a hacer de comida hamburguesas de atún y el pan, como no había pan en la panadería, lo voy a hacer yo y como no tengo horno, voy a hacer como pan en la sartén, así como una... No sé. La cosa es que siento que me estoy complicando demasiado la vida. Que debiese haber sido algo súper simple, pero lo voy a dar todo. Va a quedar súper rico. Y eso, estoy cagado de hambre. Así que creo que me va a pasar a comprar así como algo para picotear por mientras. Ya, estos son los ingredientes que voy a utilizar para hacer la hamburguesa. Eh, le voy a poner aceitunas, cebolla... Eh, atún, lo voy a alinear con ajo y un poco de comino y sal. Y eso lo voy a formar como en forma de hamburguesa. Ya estoy en el medio mood, ya hice la mezcla y ahí se pueden fijar están las hamburguesas que tienen aceitunas, cebolla. Le puse la cebolla muy grande a propósito porque quiero que se sienta como ese crunchy y la estoy sofriando en mantequilla, así que quizá eso también le da un poco de sabor y eso, espero que queden bien y después de esto voy a hacer el pan inmediatamente porque ya queda una hora, dios mío este pancitos lo puse en este paño porque tiene que reposar y si se fijan también tiene aceitunas, así que espero que esto me salga bien, si no me mato acá está la hamburguesa más o menos ya hecha eh, las dejé bien costaditas porque para que no se desarmara pero espero que salgan ya, aquí está el resultado de la comida Tomate, lechuga, las hamburguesas Y el pan, el pan quedó muy bacana Así que, logrado Me encanta que se escuchen los gritos como que si estuviera en mi concierto. Oh. oh ¡Te mató! <tose> ¡Ah! seguro que voy ¡A! ¡Oh, hombre! ¡Oh, 이거도 굉장히 많아가지고요. 아 빨리. <웃음> 아, 오랜만이야. 오랜만이네요. <웃음> 하고 싶었어요 이거. <웃음> 아, 여러분들 반갑어요. <막아요>. 진이에요. <웃음> <웃음> 안녕하세요. 수고합니다. Pero, por No more dream. Mm -hmm. 1, Ya, acaba de terminar el concierto y... Oh, de hecho tengo aquí a la camina al lado mío y la camina no entendía mucho como mi mundo este como de, de concierto online Yo creo que nadie, nadie está muy acostumbrado a esto en realidad Debo decir que... Me afectó mucho más que el Van con, en realidad, este concierto. La parte final fue muy... Oh. Hay una parte que dice Rem al final que es como dice We are strong. Y como que... Dando como indicio de que ellos son fuertes, de que como que... Como que van a salir de esta, de todo lo que estamos viviendo en todo el mundo. Y en una parte dice así como, we will find the way. Y si es que no find the way, como encontrar el camino. Si es que no encontrar el camino como que we will draw the map again como que ellos mismos van a, a dibujar el mapa de nuevo si aunque, aunque no haya como una forma de salir de esto y como que esas palabras también me... como... yo sé que a todo nos ha afectado de alguna u otra manera y yo creo que con este tipo de concierto como que... o sea, yo sé, lo, siempre yo salgo llorando de un, event, de un concierto de BTS de todos los conciertos que he ido, yo creo que... de todos, de todos, de todos, de todos entonces como que me vinieron muchos flashbacks de luz, la última vez que los pude ver en un concierto, que fue, o sea, si bien los vi este año en vivo, pero el año pasado fue el último concierto al que yo fui, que fue el final del, del Speak Yourself. Desde ese momento como que no estoy como en ese como feeling como de estar con como con tus demás, ¿cómo se llama? Gente como army, como fandom, así como estar como da es un poco... un poco fuerte, pero bueno. No, le mentiría si digo que terminé el concierto así como ¡ya! ¡Qué euforia! No, porque siempre que, <risa> le insisto, siempre que termino, salgo de un evento de... siempre que salgo de un concierto de BTS, siempre salgo con el ojo hinchado así como con la voz ronca porque como que, de verdad, es puro llanto, entonces como que... Pero es un llanto, se entiende que no, no en un mal sentido sino como que entendemos que es como... porque se reflexiona. Referente al concierto en sí, eh, quiero destacar hartas cosas, por ejemplo, la abertura de Con On, así súper, así como parecía, no sé, iba a decir como el teatro municipal, pero no, era como el teatro mundial, así como en un escenario como que, wow. Quiero destacar como también todo lo solo, porque creo que es la primera vez como que podemos ver como todo lo solo, y fue como, wow, persona, eh, quedé muy choqueado con lo que es el CGI que le hicieron, en el escenario, como este efecto de poner a Namjoon ahí mismo en el escenario y que se viera tan real, fue como, wow. También quiero destacar el solo de Suga, Shadow, eh, porque, o sea, la performance desde el principio y el final, no sé si se vieron como este tema de las manos, que como que lo iban agarrando y todo así como que, me dio como un, un pequeño escalofrío, así como dije, weón, o sea, qué nivel de, de, de producción de... Incluso siendo online, o sea, loco, vivir la, la, la experiencia como a fondo. El solo de John Cook eh, fue tema, yo sé que va a ser tema mañana también. Eh, <ríe> fue tema para todos, todos que hemos contado y así como. Como, uh, ya, yeah, ok. El solo de Jimin, eh, Filter, eh. Cuando se puso a bailar y cuando se cambió de ropa, así como en dos segundos. A ver, todo el concepto artístico de baile de Jimin siempre va a ser algo que a mí me va a gustar mucho y que siempre lo he destacado forever and ever. Y loco, de verdad, así estaba así como muy living. Con Moon de Jin me pasó también que me emocioné mucho porque sentí como esa, esa conexión que pasa. Yo creo que la algún día y ustedes llegan a ir a un concierto, las personas que ya han ido. Jean se caracteriza por generar una conexión súper especial con sus fans cuando hace su solo en los conciertos y esta vez yo creo que no fue la excepción, así que también tuve como esa, esa conexión como súper como grande dentro y el solo de B, el Interchild, que eh, sale este niño también junto a él como en este carrusel muy bonito el concepto muy hermoso y la voz de él muy hermosa y que también después aparecieron como las fans atrás como siguiendo el, el coro cantándolo con él, también se me erizó la piel porque dije, weón, well, qué cosa más linda, como... Seguramente en un concierto así como en vivo bajaría la música y todos los fans cantarían, pero como ahora no se hizo, eh, se hizo con la gente que estaba atrás de las pantallas y eso fue muy lindo también, así que de verdad también se destaca demasiado. Y eh, mi solo favorito, no quiero eh, que mi madre interpreten ni nada, todos estuvieron, estuvieron muy, muy, muy bien, pero el solo de hobby, hobby siempre se caracteriza por ser, no sé, el King de los Solos, o sea, él, no sé, me, me gusta mucho. Me gustó mucho Ego, la verdad. Me gustó mucho la coreo, me gustó mucho la performance, me gustó mucho el desplante, etcétera, etcétera. También quiero destacar dos canciones: Uk, de la rap line, que fue como loco del lotón. No sé si lo van a ver en la grabación, si lo voy a poner o no, pero loco, fue como loco tirar la casa por la ventana. Finalmente, tenemos como las canciones: eh, pudieron poner Dynamite, pusieron Dynamite también, que la pudimos ver. Y después cerraron con Bulletproof The Eternal. Y así como que. Oh. Ahí como que ya me fui a la B, yo creo que todo el mundo en su casa lloró mucho Y fue como wow Pero... Pero siento que es como esa... Es una canción como de agradecimiento y una canción que nos debiese poner feliz Aunque nos termina poniendo triste igual Pero es como... Tranquilo, tranquilo Así que de verdad fue un concierto muy bonito, mañana también lo voy a ver pero como les dije en la intro, lo importante es que todos lo hayan visto. Da lo mismo la forma que hayan encontrado para ver el concierto. La cosa es que lo hayan podido disfrutar y haya sido un momento entre ellos y ustedes. Así que no se sientan mal el día de mañana si es que alguien les dice así como Ay, que porque qué andáis viendo como las cosas en otro sitio, como cosas así. Da lo mismo. Disfrútenlo y lo más importante es que eh, estén apoyándolo siempre. Así que eso. Nos vemos en un siguiente video que no sé cuándo sea. Eso. Nos vemos. Recuerde activar la campanita, suscribirse y comentar acá abajo si es que pudo ver algún clip o algún video cuál fue su parte favorita del concierto. Así que eso. Nos vemos.